Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y hoy vamos a aprender a hacer estos bonitos fanales de flor de lavanda, también podéis utilizar otras flores secas. Bien, vamos a utilizar un recipiente para calentar la cera, un molde para el fanal, eh, cera por supuesto, una espátula, un cuchillo, una brocha, unas tijeras, un ramito de, de flor de lavanda seca, flores eh, de lavanda sueltas, aceite esencial de lavanda y aceite para desmoldar el fanal. Bien, lo primero encender la cocinilla. Ya sabéis, tenemos el recipiente al baño maría, para que no se nos eh, caliente más la cera. Y ahora vamos a pasar a, a untar con aceite, un aceite pues para bebés o aceite corporal, un desmoldante también eh, ya profesional eh, que queráis. Bueno, ahora lo, lo untamos por todo nuestro, nuestro molde. Ya voy a cámara rápida para no perder mucho tiempo en, en la visualización de este proceso. Bien, ahora vamos a esperar a que se, se funda, vaya fundiendo la acera la separamos un poquito para tener espacio para trabajar le bajamos un poco el fuego un poquito y vamos a proceder a echar un, unas pocas flores de de lavanda, son flores secas sin lo que es la ramita echamos un un puñadito digamos lo que a vosotros os parezca, si queréis que se os nete menos pues le echáis menos y si la queréis más saturada de flores pues le vais echando más a gusto de, de cada uno ya veis la cantidad que he echado más o menos bien ya tenemos la cera fundida y la vertemos eh, dentro del fanal No importa que la que nos mueva las flores No, no es importante eso ¿eh? Porque ahora cuando vayamos a, a darle vueltas Se van a ir adheriendo a las paredes Ya veis que poco a poco vamos eh, acercándonos eh, al borde con la cera Intentando que no se nos caiga como que me acaba de pasar Y ahora pasamos a verterlo ya sobre el recipiente donde la estamos calentando No importa que se nos haya caído alguna flor en el recipiente Porque después cuando vayamos a echar el resto de la cera pues nos va a acabar dentro del molde Otra capa más. Y echamos más cera a, para fundirse. Y ahora a dar vueltas con, con este. Ya veis, es simplemente ir dándole vueltas de espacio, ¿eh? primero por la parte de abajo y después acercándonos más al, al borde. Y ahora ya para acercarnos al borde, siempre encima del recipiente. Echamos otra capita más de, de cera Y el mismo proceso Ir cubriendo las paredes Si veis que el cacharro, el molde se nos va calentando Al tener tenerlo cerca del fuego lo, lo apartamos un poco y también apartamos la cocina porque al tener tanto calor no nos va a permitir que se adhiera bien la cera nos ayudamos para ir fundiendo más rápidamente la cera y ahora pues el proceso de siempre ir echando cera darle vueltas dentro del recipiente cubriendo toda la, la superficie de la pared Dejándola caer sobre el recipiente en el que se calienta. Ya veis que ha cubierto bastante nuestro molde. Y bueno, si, si a veces echáis un poquito de. la cera está fría y, y bajo un poquito de espuma, no pasa nada, ¿eh? Seguimos echando más cera. Bien, hasta ahora no he utilizado el termómetro. El termómetro os va a decir sobre qué temperatura voy a estar trabajando yo. En, en, ses, ses, unos, en torno a unos 65-60-65 grados. Y en Fahrenheit unos 135, unos 130. Más o menos, eh. Que no esté muy caliente la cera. Pero tampoco demasiado fría. Si no, no quedaría bien. Y bueno, ahora es repetir el proceso. Echando cera y, y dándole vueltas al, al molde. Con la espátula vamos a ayudarnos para suavizar lo que son los, los bordes del fanal lo, para quitarle lo que es la rebaba de la cera. Y aprovechamos esta cera para echarla a fundir. Este proceso de quitar la rebaba eh, la repetiremos más adelante. Solo que esta vez lo hago a velocidad normal. Para que fijéis bien que, que no cuesta nada quitarla. Ya veis cómo está quedando nuestro fanal. Y seguimos echando cera. Debéis saber que hay que repetir este proceso de la cera eh, todas las veces que sea necesaria hasta alcanzar un grosor de pared de fanal pues, pues digamos que a partir de, de medio centímetro pues eh, casi un centímetro de, de, de diámetro. Si no es justo el centímetro, casi. Ahora vamos a, a utilizar la, la esencia de lavanda en lo que son las, las últimas capas y al quedar por dentro cuando encendamos nuestra velita de, de té dentro va a ayudar a que, que se distribuya mejor el aroma de lavanda. ya viste, le eché como un chorrito bien ahora eh vamos a dar las últimas capas de, de cera ya hemos ya tenemos el grosor deseado le hemos quitado la rebaba y esta última cera que va a estar caliente eh, pues eh, en torno a unos de 65 grados la vamos a dejar pero no vamos a darle vueltas al fin, al fanal para que se nos queda una, una base un poquito gruesa bien ahora con la lavanda y algún cordón podéis utilizar rafia, cordón, cuerda vamos a decorar el fanal lo he dejado enfriar una noche para que tengáis de referencia el tiempo de enfriado si Pudierais tener problemas porque os cuesta desmoldarlo, un truco es meterlo en, en la nevera o en el congelador, pues una o dos horitas y se os saldría muy fácilmente. Ya visteis que a mí tampoco me hizo falta y salió muy bien. Y además con brillo. Y ya veis por dentro. Y ahora vamos a decorarlo con pues, un trozo de, de cordón que lo doblaré varias veces. Y simplemente haciendo un, una lazada. Miramos que nos queda la, la misma cantidad a los dos lados. Le ponemos el, el ramito de lavanda y a hacerle atarla, una y otra lazada. Si quisierais podríais eh, cortarle un poquito los, los cabos del, de la cuerda o dejarlos largos como lo voy a hacer yo y con la rafia lo mismo, ya sabéis, podéis eh, dejarla corta como larga eso ya sea a gusto de cada uno y aquí tenéis vuestro pues nuestro fanal y como no vamos a encenderlo una velita de, de té dentro y para encenderlo unas simples cerillas Bueno, pues así es como nos quedaría nuestro canal. No está oscuro del todo, pero ilumina bastante bien. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, eh, darle un like o suscribiros. Y por supuesto, muchas gracias por, por haber visto el vídeo.